ADC informa calidad académica Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia e integrantes del capítulo de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho llevarán a cabo la simulación de una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Esta asociación es el hogar de la competencia de tribunales simulados más grande del mundo, la competencia de tribunales simulados de derecho internacional Philip C. Gisop, con participación de 700 escuelas de derecho en 100 países y jurisdicciones. Para realizar la asamblea se convoca a inscribirse y participar a estudiantes de universidades de la región el estado y el país en las áreas del derecho relaciones internacionales administración psicología ciencias sociales trabajo social economía entre otros la Facultad de Psicología Unidad Saltillo, en coordinación con el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Dr. Alejandro Aguilar y asociados AC, invitan a formar parte de la segunda generación del diplomado Introducción a la Suicidología, que inicia el 15 de noviembre. Está dirigido a personal médico, área de la salud, educación, trabajo social, investigadores, religiosos y público en general, con el fin de contribuir en el tema de los suicidios. Para más información e inscripciones, comunicarse con María Elena Arrangel al teléfono 844-231-7616 y en la página suicidología.com.mx. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó el nombramiento a Irene Espiño como nueva directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Irene Espiño fue secretaria académica de la Academia, además de directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, relatora de grupos vulnerables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y profesora e investigadora de tiempo completo de la UADC. Es doctora en Investigación en Derecho y Economía en la Universidad ciudad de Siena en Volterra, Italia. Cultura. La Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo actividades que buscan promover y preservar las tradiciones a la festividad del Día de Muertos. En esta ocasión participaron con diversas festividades, la Coordinación de Unidad Saltillo, el ICH, IDEA, Ateneo Fuente, la Escuela de Artes Plásticas y las Facultades de Medicina y Ciencias de la Comunicación. Además, en la explanada rectoría se instaló un altar de muertos en honor al centenario del fallecimiento de Emiliano Zapata. La Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural realizó un altar de muertos para recordar al maestro de ritmos latinos, Américo Ríos, quien inculcó en infinidad de jóvenes la pasión por alcanzar sus sueños a través de la danza. Américo Ríos mostró desde su infancia una gran pasión por el arte en todas sus expresiones, además fue pionero en saltillo en los ritmos latinos y estuvo a cargo del grupo representativo de la UADC durante dos años. Los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera exhibieron una exposición gráfica basada en la obra del ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, célebre por dibujos como La Catrina. Las obras se realizaron con diversas técnicas como ilustración digital y vectorial, grabado con tinta china y marcador, y se enfocaron en La Catrina, reflejándola en diversos problemas sociales. Vinculación a beneficio de los habitantes de la Colonia Valle Escondido y de la Escuela Primaria Armando Quintero Lira en Piedras Negras, alumnos y maestros de la UADC realizaron la Segunda Brigada Multidisciplinaria a través de los Comités de Lobos al Rescate. Participaron las Escuelas de Medicina, Ciencias de la Salud, de Bachilleres Luis Donaldo Colosio y la Facultad de Administración y Contaduría, ofreciendo consultas médicas, servicio de dispensario médico, revisión de signos vitales y asesoría nutricional se impartieron pláticas a niñas y niños sobre valores, el bullying y la transición de la primaria a la secundaria. Además se desarrollaron trabajos de campo como pintura de la fachada y barda perimetral de la primaria, así como el maquilado del césped y áreas verdes. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.